A la hora de plantear una presentación es fundamental adaptarse a la audiencia, bueno, y a las circunstancias también, que es importante. A la audiencia, a nuestro público, a los que nos van a escuchar, adaptarse a sus necesidades. De esta forma la presentación va a ser mucho más efectiva. Tenemos que pensar siempre en ellos y no en nosotros en el que presenta. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Una posibilidad muy fácil es plantearse una serie de preguntas Vamos a dar respuestas a estas preguntas y las vamos a tener en la cabeza o escritas en un papel cuando planifiquemos la presentación, cuando tomemos decisiones de cómo lo vamos a hacer. Vamos a ver algunas de estas preguntas que nos podemos plantear y para cada una de ellas vamos a destacar su importancia y algún consejo. La primera pregunta que nos podemos hacer es ¿Quiénes son? quién es nuestra audiencia no es lo mismo hablar a niños que a jubilados personas mucho más jóvenes que nosotros o mucho más mayores no es lo mismo hablar a los compañeros de trabajo que a los jefes a personas conocidas que desconocidas esto tiene un impacto terrible en todos los aspectos de la presentación desde el lenguaje que debemos utilizar pues hasta el diseño de las diapositivas hay que tener cuidado con, ...también con la procedencia de las personas... ...en este mundo moderno multicultural... ...es habitual que nos estén escuchando gente de diferente procedencia... ...con diferentes culturas de diferentes países... ...y por lo tanto hay que intentar no recurrir a chistes, anécdotas, estereotipos... ...o personas famosas solo para nosotros. Otra pregunta que nos podemos plantear es... ...¿qué es lo que saben? ¿Cuáles son sus conocimientos? Tenemos que partir de esto que ya conocen, de lo que saben... Para no reiterar lo obvio, lo que puede ser obvio para ellos, o peor, pensar que tienen un conocimiento que en realidad no tienen. Y entonces estamos hablando sobre el vacío y posiblemente no nos van a comprender y van a desconectar al principio de la presentación. Cuando el propósito de una presentación es informar, el error más común es soltar demasiada información. Eso al final lo único que crea es confusión, hay que dosificarla, la información. Si el propósito es diferente, bueno, por ejemplo, persuadir. Cuando tratamos de persuadir a una audiencia de que hagan algo, de que compren algo, de que confíen en alguien, de que hagan un cambio en el fondo, bueno, pues es muy importante saber si tienen una predisposición en contra de antemano, porque entonces tendremos que trabajar mucho más, saber cuál es su posición de partida e intentar convencerles pues, con argumentos lógicos, fundamentalmente. Claro, un problema importante es qué ocurre si la audiencia es variada en cuanto a lo que conocen, en cuanto a lo que saben. Un ejemplo, la presentación de un trabajo fin de grado, fin de estudios, fin de carrera en la universidad. Tenemos al tribunal, que sabe mucho más que nosotros, pero también está nuestra familia, nuestros amigos. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, Michael Alley, un profesor estadounidense del área de química, que también está preocupado por las presentaciones, he escrito algún libro sobre el tema sobre todo presentaciones técnicas y científicas nos da un consejo muy interesante y es que cuando la audiencia es diversa en cuanto a lo que saben debemos ir saltando continuamente de lo general de lo general a lo específico y de lo específico a las profundidades ya de los detalles técnicos más minuciosos ir moviéndonos continuamente de arriba abajo en este sentido es decir empezar en la introducción, por un planteamiento generalista, de, de esta forma nos va a entender todo el mundo, hasta nuestra abuela, y luego vamos a ir profundizando cada vez más. Cuando lleguemos a un nuevo capítulo, una nueva parte, una nueva fase de la presentación, otro tema, volvemos a empezar por la parte general hasta descender a las profundidades. De esta forma nos adaptamos, hablamos unas veces hacia los que saben mucho y otras veces hacia los que saben menos, y todos van a encontrar su momento en la presentación. Este es un consejo muy interesante. Otra pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué están allí? No es lo mismo mmm, que vayan con mucho interés, motivados, a que vayan de forma forzada, que esto pasa muy a menudo en las empresas. Parece que están atados a la silla. Si se pudiesen escapar, saldrían corriendo. Bueno, en ese caso, si las personas que nos escuchan están ahí de forma obligatoria, forzados... Es casi como una guerra perdida. Va a ser muy difícil despertar su interés. Tenemos que hacer un esfuerzo al principio para despertar ese interés, para conectar con ellos, para que vean que lo que vamos a contar realmente les interesa. También nos debemos plantear, cuando tienen un interés, si van para aprender. En ese caso, pues una presentación tipo monólogo en el que nosotros enseñamos, pues puede parecer más adecuada, pero a veces saben del tema y lo que quieren es compartir sus conocimientos. En ese caso, deberíamos convertir la presentación quizá en un diálogo, hacerla más participativa. Otra pregunta que nos podemos hacer es ¿qué lenguaje hablan? Y no me refiero al idioma, sino al vocabulario que usan, cuánto de rico es su lenguaje o cómo se expresan habitualmente. Bueno, pues por supuesto no es lo mismo hablar a niños o adolescentes que a personas más mayores. Claro, saber qué lenguaje hablan no siempre es fácil. Una idea puede ser relacionada con su edad y con su nivel educativo. Se supone que hay una relación directa entre el nivel educativo de una persona y la riqueza del lenguaje. En cualquier caso, si estamos pensando nuestro discurso, lo que vamos a decir, y pensamos que alguna palabra puede ser que no la entiendan, debemos buscar un sinónimo y simplificarlo lo más posible sin tampoco caer en una simplicidad extrema. Pero debemos simplificar nuestro discurso para que se entienda de forma sencilla. También va a, haber, va a existir un problema cuando haya mucha diferencia de edad. Personas más mayores, adaptarse al lenguaje de los más jóvenes y viceversa. Pero hay que intentarlo, porque de esta forma vamos a llegar a ellos, les vamos a convencer más, van a entender mejor lo que vamos a contar. En cualquier caso, hay que intentar siempre utilizar lo menos posible la jerga técnica muy especializada. O sea, palabras que solo unos pocos puedan conocer. Pensamos que, que todos saben de lo que estamos hablando y puede ser que fácilmente que no y estén totalmente desconectados evitar la jerga técnica. Bueno, otra pregunta interesante es ¿cuántos son? Es curioso, pero el miedo escénico suele ser proporcional a el número de personas que nos escuchan. Si lo sabemos de antemano y resulta que son muchos o van a ser muchos, pues ya vamos más mentalizados. Si nos dicen que van a ser muy pocos, pues, pues un alivio, iremos con más confianza. Pero es importante, cuando son muchos la sala es más grande, pues igual cuesta más que te oigan los del fondo o que vean el texto de las diapositivas. Y cuando son muy numerosos, la audiencia es muy numerosa, pues también hay que esperar en el turno de preguntas, si es que existe, pues quizá haya muchas más, porque hay más probabilidades de que pregunten. Vamos a pasar a otra pregunta, también interesante, y es ¿cuáles son sus fuentes? Es decir, todos tenemos fuentes de información preferidas. Periódicos, revistas, páginas web, seguimos a determinadas personas en el Twitter, vemos determinadas cadenas de televisión, etcétera. Bueno, si nosotros consultamos y hacemos referencia en la presentación a esas mismas fuentes, que tiene la audiencia nos los vamos a ganar con mucha más facilidad porque estamos hablando de referentes comunes incluso de gente, de expertos a los que respetamos y a los que consideramos y sabemos quiénes son y entonces su opinión es valiosa para todos con lo cual refiriéndonos a ellos pues los vamos a ganar más fácilmente puede ocurrir a veces en el mundo académico, también en el profesional que nos esté escuchando realmente un experto en el tema del que estamos hablando que sepa mucho más que nosotros bueno reconocer explícitamente que está allí y lo que sabe, darle un poco de coba sin pasarse, puede ser muy interesante porque si tiene alguna posición en contra o duda de lo que estamos diciendo, pues le vamos a tener más cercano a nosotros, a ese experto. Otra pregunta, ¿dónde es la presentación? La sala, las condiciones ambientales, por ejemplo. Si la sala es muy grande y hay poca gente escuchando, una buena idea es al principio decirles que se acerquen. No todos lo harán, pero que se acerquen. Eso está demostrado que da mucha más confianza al ponente. Te sientes más cercanos a ellos y tienes menos nervios. A veces ocurre que la sala es muy pequeña y como se ve en esta foto y hay gente de pie. Bueno, pues entonces hay que ser considerados con esas personas que están incómodas y no extenderse más allá de lo necesario. Otro tema interesante es la iluminación. Parece trivial, pero la iluminación es importante. Si la sala está poco iluminada, es muy oscura, y usamos unas diapositivas con fondo blanco muy luminosas, esto crea mucho estrés visual. Y lo contrario, si la sala está muy iluminada y nuestras diapositivas son muy oscuras, pues cuesta más verlas, aunque hablaremos más adelante de este tema. Y por último un consejo relacionado con dónde es la presentación y es asegurarse de antemano que tenemos todos los medios necesarios. Muchas veces planteamos una presentación con un powerpoint y el powerpoint es fundamental para nosotros porque es donde tenemos lo que lo que vamos a decir, lo necesitamos. Y no sería la primera vez que llegas allí y te encuentras con que se ha roto el ordenador o, o no hay ordenador ni pantalla ni nada y no se puede conseguir. Y entonces cambia todo totalmente y puede ser un desastre. Así que hay que asegurarse de antemano que tenemos esos medios. Los conferenciantes profesionales lo cuentan siempre ...que les ha pasado cantidad de veces... ...el tener que hacer una presentación... ...como se suele decir... ...a pelo... Sin, ...sin ayuda... ...otra pregunta que no es nada trivial es... ...¿a qué hora tiene lugar la presentación? ...no se mantiene el mismo nivel de entusiasmo... ...y de interés y de motivación... ...a primera hora de la mañana que a última hora de la noche... ...esto es importante... ...si nuestra presentación... ...tiene lugar... ...después de comer... Vamos a tener que hacer seguramente un esfuerzo mayor para mantener con interés a la audiencia. Quizá haya que plantear la presentación de forma más participativa, introducir pausas, preguntas, mantener el interés de alguna forma, con más esfuerzo. Si la presentación tiene lugar justo antes de comer o justo antes del final de la jornada, la gente tiene ganas de marcharse, aunque estén interesados en lo que estás contando. Entonces el consejo fundamental es no extenderse más allá de lo necesario. Tardar el tiempo estrictamente necesario. Cuanto menos, mejor, pero manteniendo lo que queremos contar, el mensaje. Esto nos lleva a otra pregunta que me parece a mí fundamental y es cuánto tiempo tengo disponible. Esto hay que saberlo de antemano siempre y adaptarse a ese tiempo disponible. Un error demasiado común es tardar mucho más del tiempo disponible y podemos pasar de una audiencia interesada a una audiencia hostil realmente. Yo siempre cuento lo mismo. He asistido a muchísimos proyectos fin de carrera como tribunal y como público. Nunca jamás he oído a un tribunal quejarse de que la presentación duró demasiado poco. Nunca. Y sin embargo sí que he visto una vez al presidente del tribunal dar un puñetazo en la mesa y decir ¡cállese ya de una vez! Esto es terrible, no puede ocurrir. Así que debemos limitarnos al tiempo disponible. Tenemos que tardar ese tiempo o menos. Si tardamos menos lo, lo van a agradecer, de verdad. Hay que intentarlo. El esfuerzo en sintetizar, en sintetizar, en resumir la información y tardar lo menos posible es muy valorado últimamente en el mundo profesional. Bueno, fíjate que estamos hablando de preguntas que nos hacemos sobre las circunstancias y sobre la audiencia. Pero muchas veces la audiencia es variada, no solo en lo que saben, sino en otros aspectos. Por ejemplo, por qué están allí. Una idea que me parece muy interesante es identificar quién manda en la audiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que de todos los que nos están escuchando hay alguien que manda, que toma la decisión, que es importante que nos dirijamos a esa persona. Un ejemplo es la presentación de un trabajo fin de estudios, fin de grado, fin de carrera. Tenemos al tribunal que sabe más que nosotros, pero tenemos también a la familia, a los amigos. ¿A quién nos dirigimos? Bueno, pues ¿quién manda en ese caso? El tribunal, debemos dirigirnos a ellos. Sin despreciar a la audiencia, al resto, al, a nuestra familia, a los amigos. Pero pensar fundamentalmente en el tribunal. Otro ejemplo. Estamos presentando un trabajo en clase a nuestros compañeros, pero también está el profesor. Y el trabajo cuenta para la nota. Va a ser evaluado. ¿Quién manda? El profesor. No podemos despreciar a nuestros compañeros, pero tenemos que pensar fundamentalmente en el profesor. Sería un error terrible decir, bueno, como voy a hablar a mis compañeros, aunque el profesor esté por ahí escuchando, voy a pensar en ellos. Voy a tardar muy poco para que no se aburran, porque se aburren enseguida. Voy a usar un lenguaje coloquial para que me entiendan. ¿Qué pasa, tío? Y así. Pensar solo en nuestros compañeros es un error, porque al final el que pone la nota, el que manda, entre comillas, es el profesor. También podemos pensar en una presentación comercial. Estamos vendiendo nuestros servicios de nuestra empresa a unos clientes y tenemos a cinco representantes de la empresa que puede contratar o no nuestros servicios. Puede ser un buen ejercicio pensar de antemano quién manda de esos cinco, o sea, quién realmente va a tomar la decisión y pensar fundamentalmente en esa persona. Bueno, por último, decirte que hemos planteado muchas preguntas y me gustaría que en tu próxima presentación Respondas a esas preguntas y las tengas en cuenta cuando la vayas a planificar. En el material del módulo tienes disponible un pequeño cuestionario que tiene nada más que esas preguntas que hemos planteado y un hueco para que respondas. Y que te anima a que utilices en tu próxima presentación para tener claras las necesidades de la audiencia y quiénes son.